Hacemos el análisis. Y es importante tener eh, criterios, eh, posiciones sobre este discurso que lo decíamos. Ha sido poco más de 50 minutos y que ha tomado en cuenta indicadores económicos y sociales dentro de ello. Vamos a saludar y quiero agradecerles eh, por los minutos de espera, por acompañarnos en este feriado y, y estar junto a vía la televisión y todas las personas que nos siguen también a, la, a través de las redes sociales. Está con nosotros desde los estudios de Cochabamba, Fernando Mayorga, para poder conversar estos minutos. ¿Cómo está? Eh? Fernando, es un gusto. Desde La Paz le saluda a Gabriela. Buenas noches. Gabriela, buenas noches. Un gusto eh, saludar y conversar contigo en un día tan importante. Muchísimas gracias, Fernando. Permítame saludar también en Santa Cruz. Y eso nos permite también eh, la tecnología estar en contacto con Santa Cruz junto a Hugo Salvatierra. Hugo, muy buenas noches. Es un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos. Buenas noches, Gabriela. Un placer compartir con usted en esta noche, en este día particularmente, en su programa. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ambos. Y vamos a empezar directo. Eh, su primera eh, valoración, eh, cuál ha sido oh, eh, el criterio con relación a ese mensaje, que yo lo decía eh, de manera general, en temas económicos y sociales, que creo que ha sido lo que más ha primado en este breve mensaje presidencial. Por favor, empiezo eh, con Mayorga. Sí, eh, los mensajes del presidente, tanto el 6 de agosto como el 22 de enero, hace 12 y 9 años, hay que leerlos siempre en una clave, en doble clave. ¿Por qué? Porque está antecedido de un mensaje del vicepresidente que siempre aborda eh, ejes temáticos que son fundamentales para la línea política del gobierno, ...y en esa medida se complementa con el mensaje presidencial... ...y el mensaje del presidente se respalda en lo que dice el vicepresidente... ...en este caso fue muy sugerente el mensaje del vicepresidente... ...porque enfocó su análisis, su lectura en un tema crucial... ...rumbo a las elecciones de 2019 como es el tema de la clase media... ...un intento de caracterización... Y todo ese intento de caracterización sociológica y de, también de posible actor político estuvo eh, eh, latente en el mensaje del presidente cuando él mostró los avances, los logros y las transformaciones en los 13 años de gestión gubernamental y en los 10 años de vigencia del Estado plurinacional. Estamos hablando de estos 7 millones que decía y hablaba de las... Eh, de las clases medias y, y ese discurso de introducción. Eh, la misma consulta y, y sobre los mismos criterios, por favor, uh, Hugo, desde Santa Cruz. Bueno, yo veo que es, es un informe valorativo de la ruta que sigue un modelo económico, social y político de construcción del Estado plurinacional. Y es un modelo económico... Eh, de contenido profundamente social, nacional y que es necesario que la población sepa de cómo estábamos antes y qué son los logros que se han obtenido, no solamente en materia económico-financiera, sino en los temas también sociales que han transformado a este país en la construcción del Estado plurinacional. Yo valoro eso, independientemente de de lo breve que haya sido, pero creo que es una sistematización muy abundante en el sentido de los logros obtenidos hasta ahora y que van en beneficio del país y proyectan además la ruta de lo que vamos a seguir en el futuro. Fernando, quiero seguir, eh, y también con Hugo, quiero seguir eh, con, es, con este tema. No, Hablamos de, de estos indicadores o variables económicas, sociales, que, que ponen hoy a Bolivia en otro, en otra situación. Así lo daba a conocer el presidente, el vicepresidente, eh, en esta en este eh, aniversario del Estado plurinacional. Eh, y también se habló de, del tema de género. De la reducción de brechas. Eh, estoy todavía con los temas sociales, si me dejo entender, Fernando, voy contigo primero. Eh, ¿Qué aspectos eh, o cómo se ve este tema de, de lo social, eh, de la brecha de reducción en temas de género? Que tenemos todavía un trabajo muy importante eh, en temas de, de poder eh, trabajar por la igualdad de oportunidades. Sin embargo,. Eso, eso nos lleva a ver eh, indicadores de viviendas sociales, de tierras, de educación, de todavía un trabajo, pero no se sé, eh, eh, desconoce aquello que, que ya ha podido eh, avanzar el Estado en sí. No sé sí, si compartes conmigo, Fernando. Eh, a diferencia de anteriores mensajes, este eh, mensaje que fue sucinto, sí. eh, que tuvo la peculiaridad de ser conciso y además explícito con cuadros que mostraban claramente la diferencia en lo que era Bolivia antes del 2005 y lo que es tres años después de la primera victoria electoral de Evo Morales yo como los cuadros son de por sí son explícitos no quiero quedarme en la simple descripción de los datos cuando hablamos de Nacimiento del Estado Plurinacional Estamos hablando de un nuevo modelo de Estado Que implica no solamente un patrón de acumulación Un modelo de desarrollo, sino también implica un modelo de hegemonía Y en ese sentido eh, tiene que ver también con qué tenemos Respecto a las tareas inconclusas pendientes del Estado Nación ...que corresponden a toda la época republicana... ...y lo que está haciendo el movimiento al socialismo... De ...estos 13 años... ...y en los últimos 10 al instaurar el Estado plurinacional Nacional... ...es paralelamente... ...concluir aquellas tareas pendientes de Estado-Nación... ...y eso por ejemplo resalto el tema de integración caminera... ...de industrialización... ...de inclusión social y... y ...y de cohesión social a través de políticas redistributivas. Pero al mismo tiempo aparecen nuevos rasgos del Estado boliviano actual... ...que es el Estado plurinacional, sobre el cual nos se hecho mayor eh, referencia... ...porque hay muchos elementos nuevos que distinguen este Estado del anterior Estado como por ejemplo las autonomías indígenas, originarias, campesinas, y también la igualdad y equidad de género. Cuando hablamos de reducir la brecha de desigualdad en temas de género, por ejemplo, hay que partir del principio constitucional de igualdad de oportunidades, que permite que este se traduzca en leyes, como las leyes electorales, que se traducen en este 50% de presencia de mujeres en el ámbito parlamentario, por ejemplo. Gracias. Fernando, voy con la misma consulta, los mismos datos, por favor, junto a Hugo hasta Santa Cruz. Vamos contigo, Hugo, adelante. Bueno, nada, absolutamente nada, es igual ya ahora a lo que existía en 2005. Yo me recuerdo los datos que teníamos en aquella época, es que el 40% de la población era pobre. Y que de continuar el modelo económico neoliberal ese 40% en 10 años se iba a convertir en 80%. Pero no solamente eso, no solamente iba a haber un 80% de gente pobre, hombres, mujeres, familias, etcétera, sino que restringidos en sus derechos políticos, en sus derechos económicos, en sus derechos sociales. Hoy usted va a la universidad y tenemos... ...enormes cantidades casi similar de hombres y mujeres estudiando en las universidades. Usted va a las, a las escuelas, niños y niñas, estudiando por igual en, la, en los colegios. El, la misma emancipación económica de la mujer, que a veces trae también algunos fenómenos discordantes... ...pero el hecho es de que hay emancipación económica mayor de la mujer y de mayor oportunidades para ella... En una vida, por ejemplo, que no sea necesariamente sometida al patriarcado. Eh, oportunidades de derecho a la tierra, de que se han abierto, digamos, para jóvenes, para niños, etc., eh, las posibilidades de mayores formación, no solamente académica, sino técnica, profesional. Ya nosotros, por ejemplo, ahora no tenemos absolutamente nada que cuestionar en cuanto se refiere a la participación política, no solamente por el 50%, sino el abrir las oportunidades a todo mundo, a todos hombres y mujeres y jóvenes para incursionar en los términos de las decisiones de la vida política del país. Voy a referirme, Hugo y uy, Fernando, al siguiente punto para ir avanzando. Y dentro de, del trabajo que queda pendiente y reconocía en aquello, voy a cambiar el tema, si me permiten, por favor, ambos, está relacionado, por ejemplo, a una debilidad, que es el tema de corrupción. ...y se necesita trabajar y para ello se habló de la creación de una comisión interinstitucional... ...de lucha contra la corrupción precisamente, en las últimas horas se decía... ...que el Ministerio Público, eh, la Fiscalía va a estar conformando también esta comisión... Eh, ...este es un tema que, que se lucha eh, todos los años, eh, es constante eh, el tema de la corrupción... ...de las denuncias, eh, es, cómo se plasma esto y qué se busca y una comisión interinstitucional... ¿Permitirá avanzar e identificar cuál es, qué tan grande es este reto para el gobierno en lucha contra la corrupción? Fernando, contigo, por favor, para comenzar. Eh, sí, Gabriela. Eh, sin duda este es uno de los retos principales. El sistema de justicia eh, estaba en crisis, sigue en crisis, se profundiza, se buscó una vía eh, novedosa... ...en la nueva constitución política del Estado... ...al establecerse la elección de magistrados... ...a través del voto popular. Hemos tenido dos experiencias al respecto... ...y los resultados no han sido eh, positivos... ...en términos de una modificación Porque, por favor, sustantiva... ...del sistema de justicia. Del... En ese sentido, ¿no? creo que eh, la lucha contra la corrupción... ...tiene que ir necesariamente articulada... A una reforma en la justicia. Y hay que partir de, eh, si no, revisar el voto directo popular para la elección de magistrados, si el proceso de selección, y recuperar varias de las recomendaciones que han hecho diversos organismos y expertos para eh, encarar la reforma de la justicia en términos integrales porque ese sin duda es un elemento central para pensar en cualquier política de lucha contra la corrupción, ¿no? que tiene su otra faceta en el funcionamiento del Estado, que en la medida en que es cada vez más protagonista como actor económico, y hay una inversión pública, ¿no? y hay una presencia del Estado importante para que funcione el modelo, tal como escuchamos hace rato al exministro Luis Arce. En esa medida eh, es necesario los controles internos para evitar eh, precisamente aquello que el propio presidente en su discurso advirtió, y es de que haya casos de corrupción que si bien son o pueden ser penalizados y sancionados, Creo que hay que entrar a un diagnóstico más integral para dar respuesta de carácter igualmente general, sistémico. Es complicado hacer este diagnóstico, Fernando, más integral, como, como dices. Me refiero a, a que involucra a diferentes niveles. no Estamos hablando de, de los diferentes niveles del Estado, pero también un trabajo eh, que, que pueda llevarse adelante. Parece un reto, como lo decías, de los más importantes y también... ...de los más complejos. Si me permites un pequeño detalle. No tenemos estudios, investigaciones... Eh, ...por ejemplo, acerca de la calidad de la gestión pública... ...en el nivel municipal y en el nivel departamental. ¿No? Eh, eso es un mal endémico de las ciencias sociales, por ejemplo. Pero el propio Estado debería encarar procesos de investigación... ...y también los gobiernos departamentales y municipales... ...para detectar justamente dónde están aquellos elementos... ¿no? ...que hacen que, que se, la corrupción aparezca... ...como una forma casi normal... ...de funcionamiento de las instituciones públicas... ...en la sociología se sabe que... ...un estado tiene siempre un gran margen de prebendalismo... ...para su funcionamiento y su propia reproducción... Y alguien decía que hasta 10% es tolerable... Pero eh, insisto, mientras no tengamos un buen diagnóstico, no solamente de hechos de corrupción que están en proceso de investigación, por ejemplo, sino de funcionamiento de las instituciones, de las políticas públicas, y esa evaluación va a permitir detectar aquellos puntos neurálgicos problemáticos y sobre esa base se pueden plantear soluciones integrales. Gracias, Fernando. La misma consulta en tema de este, de este trabajo que tiene y lo anunció lucha contra la corrupción. Hugo, por favor, hasta Santa Cruz. Yo tengo una percepción distinta, ¿no? A, al compañero. Eh, creo que una revolución tiene que ser empoderada por el pueblo. No es suficiente las reformas, no son suficientes leyes, normas, etcétera, o sanciones más o menos duras para combatir la corrupción, eso es parte de, del sistema. Aquí yo digo, eh, nuestra revolución como uno de los logros tiene el haber sacado de la extrema pobreza a mucha gente y construir una clase media, pero a mí, yo me temo de que esa construcción de la clase media, de mejorar las condiciones de vida de la gente y elevarla a, a, a mayores ingresos, etc., eh, de repente también hemos creado una población ávida de riqueza y de riqueza fácil, de riqueza eh, fuera de lo ético, eh, de riqueza contraída, lograda a cualquier costo con la coima, etc. Entonces estamos heredando el, todo lo del viejo sistema. Si nosotros no transformamos eh, las, ideológicamente a la sociedad y no hacemos que la sociedad se empodere de esta revolución de sus principios, de sus valores establecidos, por ejemplo, en la Constitución, que se empodere de ella y no ejerce el control social sobre toda la institucionalidad, yo digo que eh, la lucha contra la corrupción prácticamente estaría perdida, porque por más de que pongamos a los más grandes meritorios eh, abogados, académicos, etcétera, en los tribunales de justicia y por más que pongamos sanciones duras contra cualquier acto de corrupción eh, si esa mentalidad no ha sido cambiada, empoderada por el pueblo eh, convertida en revolución, compromiso ético, moral con el pueblo entonces cualquier reforma, cualquier cambio administrativo, cualquier ley no sirve. Yo digo la revolución en, no solamente en tribunales de justicia, los tribunales de justicia son el reflejo nada más de lo que nos está pasando en el conjunto de la sociedad. Necesitamos que el pueblo se empodere mucho más y que esta revolución que ha transformado las condiciones materiales de, la, de, de vida de la gente se vuelque al seno del pueblo y el pueblo se empodere de esa revolución con sus valores, sus principios, su moral, para que logre imponer una ruta entonces de comportamiento a todas las autoridades administrativas, a todas absolutamente, no solamente digo a los tribunales de justicia, sino a todo el aparato del Estado. Gracias también a, a Hugo por, por esta respuesta. Es importante conocer aquellos criterios. Este es un trabajo, un tema pendiente, lo ha dado a conocer, así como el año pasado hablaba de lucha contra el contrabando, y habló de lucha contra la corrupción. Para ir cerrando la... Eh, la entrevista con ambos, a tiempo también de agradecerles. ¿Qué les faltó? Hemos hablado de, de, de los indicadores económicos, sociales, los aspectos que se destacaron, eh, el, el trabajo que lleva adelante. Ah, ¿Había algo que, que señalar y no encontramos en este informe? Empiezo con Fernando, por favor. Eh, había mucha expectativa eh, acerca de las... Eh, del... Alguna señal sobre el camino que va a recorrer el partido de gobierno rumbo a las elecciones de 2019. Asimismo, había cierta expectativa acerca del comportamiento de la oposición parlamentaria y es muy llamativa la diferencia que existe, que se percibe entre lo que aconteció el 6 de agosto en Potosí y hoy día en la ciudad de La Paz creo que muestra un cambio de relación de fuerzas en el ámbito político y muestra que el camino al 2019 está marcado por una retoma de iniciativa por parte del MAS y un cierto desconcierto y debilitamiento del campo de las fuerzas opositoras. Muchísimas gracias, Fernando. Lo mismo, por favor, con Hugo. Adelante. Eh, creo que la ruta estuvo bien marcada en el concepto de económico. Vamos camino a una industrialización, a fortalecer la economía del Estado, esa soberanía económica y política del Estado. Eh, yo insistiría solamente en algo que sí lo he escuchado muchas veces al presidente, el de los, cuáles son los actores protagónicos finalmente de este eh, enrumbamiento que tiene nuestro proceso de cambio, que tendrá muchas dificultades y muchos problemas pero eh, necesita el sustento por ejemplo de los grupos sociales, particularmente de la clase obrera de los movimientos campesinos etcétera es decir volver a ser gobierno como cuando se inició en el 2005 un gobierno que era obrero que era campesino indígena obrero popular y que eh, se combata finalmente los males que tenemos en estos momentos en la administración. Pública, una tecnocracia, una burocracia insensible que nos aleja del pueblo y por lo tanto eh, marcar una ruta de contenido social, de dirección política e ideológica de esta revolución en, el próximo, en los próximos años. No solamente qué vamos a hacer para, el, para las elecciones próximas, ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que digo es con qué actores sociales debemos fundamentalmente trabajar, fortalecernos y fundirnos con ellos para consolidar y, y fortalecer esta revolución. Muchísimas gracias Hugo también desde Santa Cruz. Eh, siempre bienvenidos, agradecerles por estos minutos y compartir estos criterios. Eh, Fernando, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias Gabriela y saludos a a la también voy gracias, a compañero, y a usted también Gabriela muchas gracias Muchísimas gracias a Fernando Mayorga, sociólogo, politólogo desde los estudios de Villa y la Televisión en Cochabamba nos acompaña estos minutos Diego Hugo Salvatierra, responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Departamental por el Cambio Santa Cruz para abordar estos temas ha sido un mensaje breve, ha sido un mensaje corto se han tomado estos indicadores el tema económico la variable económica con los indicadores positivos que ha mencionado eh, el presidente del Estado el tema social, hay un trabajo un tema de lucha contra la corrupción el tema internacional también, el tema del mar es un tema pendiente, los indicadores sociales en cuanto a acceso a la, a la vivienda el tema de, de igualdad de oportunidades en fin, creo que eso ha sido lo más resaltante de este eh, discurso, por los 13 años de gestión y los 10 años del Estado Plurinacional nos vamos a una pausa y ya retornamos